nen ga mera mo dase ni ugoke ni ijō da de mi ¡Se te fire ¡Se te voy! ¡Se te Sucedió la última vez. Yamato estaba vida batallando en el torneo de ganadores. Como todavía es un novato en estos eventos, cometió grandes errores. Pero lo que cuenta es lo que se hace después de que se cometen los errores. ¡Calentemos esta competencia! ¡Preparado, listo, vida fuego! Yamato enterró a su oponente una vez que descubrió cuál vida batalla estaba jugando. Luego fue la gran enchilada. No se preocupen chicos, esto es una mascarilla facial. No me convertí en una mujer de nieve. ¡Que comience el nuevo episodio! Ahora siéntense y disfruten. ¡Oh cielos! La Supremacía bull. ¡Asombroso! ¡Gané! ¡Llamado! Al principio parecía que no podías distinguir entre tus ojos y tus codos, pero te las arreglaste. ¡Ya tenemos a los 16 vida jugadores que se clasificaron! Y cuando el vidajuego se hace duro, los más fuertes jugadores también. Los encuentros de las semifinales comienzan mañana, así que veamos quién gana. ¡Qué bien! Yo, yo, yo, elígeme a mí. Yo, yo quiero, quiero jugar ahora. Los jugadores para el encuentro de mañana serán elegidos al azar con el selector Raider. ¿Al azar? A veces nuestro destino se decide con una moneda. Y aquí está ¿Eh? la moneda para nuestros jugadores. ¿Cómo va a funcionar esa moneda? Esa B no es ni cara ni cruz. Y ya que todos hemos contenido nuestra respiración, es hora de que esta moneda tome la decisión que ningún mortal puede tomar. ¿Quién vida batallará mañana? Se coloca la moneda, se gira el vial, y el vida jugador allí está. El celeta rater ha hecho su elección al azar. Y aquí está la respuesta. ¡Es Yamato! ¡Es él! ¡Aquí vamos! Se coloca la moneda Se gira el dial Y el vida jugador allí está ¡Y su oponente es Bull! ¿Bull? ¡Oh no! Ese chico se parece a una pesadilla que una vez tuve Esa es una cara que asusta a los niños ¿Has visto antes a esa bestia, Yamato? No solo lo he visto Sino que lo conozco ¡Bull es mi amigo, pero no sabía que estaba compitiendo! ¡Somos amigos, pero yo quiero divertirme y ser el número uno! ¡Sí! ¡Cuando hay que pelear con Bull me quiero enfrentar! <risa> Se ha vuelto loco Dan los jugadores del torneo. Es el dormitorio de ganadores. Los participantes se quedan aquí, comen gratis y a los fanáticos también les encanta. ¡Oh! ¡Ah, ¡Comida! ¡Comida! No, no hay tres. Vete a pescar. ¿Dónde está Bull? Y ánimos, y lo único que haces es salir corriendo. Ahí está, mira. Oh. Oh. Oh. Hola, llamado oh. Bull. Hola, Bull, qué bueno verte. ¿Cómo has estado? Todo está bien. <risa> ¿Este es el mismo chico? No parece, yo lo veo muy diferente. ¿Dices que este es un vida jugador de alto calibre? Él no está en mi liga de vida jugadores, es más bien un coleccionista. Prefiere a los vidamans en un estante. ¡Qué raro! Bull piensa que tener una gran colección de vida mans lo convertirá en un vida maestro. Pero tengo que decirte, amigo, que la verdadera prueba está en el juego. Uh -uh. ¿Sabes, Bull? Estás pálido. Ese collar de calaveras podría estar muy apretado. ¿Oh? ¡Ya sé! Esa cinta verde impide que la sangre te llegue al cerebro. <risa> Nota para mí mismo. Si alguna vez Yamato me llama amigo, tomaré el tren para el oeste. ¿Sí que estás ahí? Bull, quiero que conozcas a alguien. Oye, es tostada. Es un placer conocerte. De hecho, mi nombre es Armada. Eres la décima persona que lo llama así hoy. Es la persona 610 que te llama tostada este mes. Algunos no pueden decir bien mi nombre. Bueno, May me llamó llamado dos veces hoy. ¡Yo nunca vi eso! Solo bromeaba. <risa> Ojalá hubiese estado bromeando aquella vez que decidió cocinarnos. No digo que Yamato sea un mal cocinero, pero admitámoslo. Hasta hacer cubos de hielo le resulta difícil. Su comida apesta. Les digo esto. Es una pena que Gray no esté aquí para verme ganar mañana y pasar a las finales. ¿No es así, Terry? ¡Ay, qué ego tan grande tienes! Olvidas quién entrenaba contigo. Actúas como si tu éxito hubiese sido solo mérito tuyo. Sin el entrenamiento de Armada y sin mí allí para animarte, probablemente no distinguirías una batalla de golpe directo de unos cuernos de cabra rizados. ¿Eh? Vamos Terry, no seas fiesta. solo estoy jugando, sé que eres mi amigo, ¡vamos! Oye, si yo fuera tú sería humilde. De ninguna manera. Solo sigue mi consejo, muchacho. Mi entrenamiento los moldeó al alto nivel de jugadores que ven aquí. Buen trabajo. Oye, ya sé, para que no te sientas que te hicieron a un lado, vamos a hacer que vida batallas contra Bull. ¿Qué? Cuando entres a una buena vida batalla, te olvidarás del torneo y verás que Bull no es un incapaz. Pero yo no dije nada. ¡Qué gran idea! ¿Qué? Creo que es una excelente forma de que se hagan amigos. Aprenderán a respetar los talentos de cada quien y el respeto siempre es bueno. Se quedarán lo mejor de sí. Así es como los vida jugadores juegan. Desearía haber dicho eso. Su vida batalla solo constará de una ronda y no importa quién gane el combate, no habrá quejas. <tose> Encuentro será una ronda de batalla de golpe directo. Tienen que tener potencia y puntería para alcanzar la victoria. Mantén tu armadura arriba y los ojos bien abiertos. ¡Vamos, Win Ninja! Breaker! Hmm, ¿Creen que yo nunca he jugado una BGD? Si no puedo vencer a un chico que prefiere coleccionar vida mans antes que vida batallar, empaco y me largo. ¡Pero tengo lo suficiente para ganarle! Si pierdo Bull, te daré mi blaster. Oh, Win Ninja, esta es mi oportunidad de demostrar que sí te merezco. Me duele la barriga. ¡Adivina quién llega. Batalla de golpe directo. ¡Vida fuego! No ¡Oh! ¡Vas a caer, wey ninja! Oh, oh, oh. ¡Despierta, Terry! ¿De dónde habrá sacado esa potencia? Oh, oh, oh. Pero yo cuando entrenaba con Armada aprendí un contraataque que lo cambiará todo. <risa> <risa> ¿Oh? <risa> oh. ¡Así se hace! Lo estás despertando con tu juego rápido! Te ¡Estás lanzando aún más rápido que cuando entrenábamos! ¿Y ahora quién va a correr? ¡Es hora de mover tu bandera blanca y rendirte, Bull! ¡Tienes mucha velocidad! ¡Pero tu cundería apesta! ¡Ah! El, vida, ¡El nivel de tu juego es muy bajo! ¡Pero antes que te liquide, baila otra vez! Tiene una gran potencia. ¡La tiene! Muy pronto el poder de Gilio Breaker comenzará a mostrarse. ¡Sí! ¡Vaya! <risa> <risa> ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ni todo ese entrenamiento que hice en Saitun parece importar ahora. Es tan rápido y potente que solo puedo reaccionar para sobrevivir. Pero los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan. No me rendiré. Puede que encuentre una manera de sorprenderlo y ganar. ¡Aquí va! Combatiré tu potencia con mi propia potencia, vida fuego, vida man. jugada! En vez de encontrar su punto débil, está atacando las fortalezas de Bull. Mm. Helio Breaker tiene más potencia, pero requiere más control. Wing Ninja recarga más rápido, pero para ganar una batalla de golpe directo se requiere control y potencia. El Wing Grip de Wing Ninja le da a Terry más control para evadir los poderosos tiros de Bull. Y los rápidos reflejos de Terry son una ventaja. Terry tiene que cuidarse de los brazos de Gilio y afilar el objetivo. Lo que hace falta ahora es una vida bomba bien colocada. Al principio lo sorprendieron fuera de guardia, pero ya se recuperó. Su ataque de fuego rápido está haciendo saltar a Bull. Toda esa armadura no impedirá que Wing Ninja termine este encuentro con un tiro preciso. ¡Vaya forma de resistir, y ¡Mantén ese Vida Blaster, Bull! ¡Recuerda una cosa! ¡El jugador con más Vida Juguetes... ¡Gana! ¡Lo terminó el juego! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Vida fuego. ¡Ve ¿Cómo lo hizo? Y un fuego rápido como este. Ni siquiera puedo escapar a un tiro. Tengo que protegerme. ¡Qué gran vida batalla! Declaro a Bull ganador. ¡Qué batalla! ¿Estás bien? Por la cara de Bull la primera vez que lo vi, creo que lo subestimé. Creí que mi control podría más que su potencia, pero es un gran jugador. Lo siento, Win Ninja. ¿Ah? ¿Ah? Ya que gané, me llevaré tu blaster. Uh -huh. Bull, no puedes, no es correcto. Bueno, fuiste derrotado y todos sabemos que el premio es para el ganador. Uh -huh. ¿Ah? Mi premio fue un gran oponente. Ah, uh -huh. uh -huh. ¡Ah! ninja! ¡Me alegre tenerte de vuelta! ¡Bien, Bull! ¡Vaya, vaya! ¡Qué interesante! Nunca pensé que uno de los aprendices de armada pudiera ser vencido tan fácilmente. Eres todo un jugador, Bull. Tal vez tenga un trabajo para ti. ¡Bull! Después de esa vida batalla, todos regresaron al dormitorio de los jugadores a comer y descansar. Ustedes dieron una buena vida batalla. Me alegra que todo haya salido bien y que Bull no se haya llevado a Win Ninja. Sí, ¿cómo cambia él cuando sabe que puede ganar un blaster? Sé que dije que era un coleccionista, pero debí alertarte de que la mayoría de sus vidamans los obtuvo en sus encuentros. Pues te diré que hoy he aprendido una lección. Jamás volveré a ofrecer mi vida Man como premio. Esa estuvo muy buena. Sé cómo te sientes. Estaría perdido sin Cobalt Blade. ¡Mira eso! Parece que tu plaster se quemó. Sí, Cobalt Blade se ve algo tostado. ¿Ah? Los dos tienen razón. Lo está. En esa última vida batalla del torneo, la explosión de poder Cobalt generó mucha fricción y calor. Así como hice mi tiro ganador contra Castillo, con puro aire supercargado alrededor de mi blaster. Así fue como gané. Más vale que lo pulo para mi próximo encuentro, hay que sacarle todo este hollín que tiene aquí. Sí. Basta de hablar de eso, ahora tenemos que discutir algo realmente serio. ¿Qué? Mañana vida batallaremos, Bull, y que seamos buenos amigos no quiere decir que no vaya a hacer todo lo posible por ganar. Si tengo que usar mi explosión de poder, lo haré. ¿Ah? Y tú jugarás tu mejor juego, ¿de acuerdo? ¿Ah? Ah, <risa> ¡Espera a que Bull te dé una paliza como hizo conmigo! Terry, ¿qué acabas de decir? Buena suerte, Bull Hostia. ¡Oh, sí! Sí. <risa> Ánimo, Wing ninja. Que hoy está muy florido. <risa> ¡¿Quién decidió arreglar mi blaster?! ¡Y ¿Sí me llamaste, tú redecoraste mi blaster! ¿Ah, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te gusta la floristería? ¡Ve a hacer un ramito en otra parte, amante de las petunias! Vayamos a ver qué están haciendo los chicos, Tommy. ¡Chicos! ¡Vuelve Pasamos el resto del día comiendo y divirtiéndonos. Claro, eso fue después de que Terry persiguió a Yamato 5 kilómetros y pudo calmarse. Han resultado ser los mejores amigos. Y para cerrar el día, los chicos encontraron una fuente natural para darse un relajante y agradable remojón. <risa> Esta agua caliente se siente genial. Ideal para olvidar las preocupaciones. Solo hay una cosa en la Tierra que pueda ser mejor que el gran día que hemos pasado. ¿Oh? Sí, el gran día de mañana. ¿Oh? Uh, será un gran día. Sí, estoy tan emocionado que podría quedarme despierto toda la noche, pero creo que es mejor que descansemos. Ah. Dormidos. ¿Qué pasa con el despertador? ¿Quién sabe, pueden descalificarnos por llegar tarde? Esto es culpa tuya. Mírame, mires. Tú quisiste estar a cargo del despertador. Sí, lo puse para que llegáramos a tiempo. ¿Alguno de ustedes caminó dormido anoche y lo apagó? ¡Qué <risa> nervioso! <¡Bull>! Oh. <risa> Nunca había visto una multitud tan grande. Por fin llegaron. ¿Por qué llegaron tarde? ¿Ah? Oye, mamá, no es mi culpa. ¿Por qué no viniste a despertarnos para llegar temprano? <risa> Yamato, si quieres ser un campeón de vida man, tienes que ser responsable por ti y por tus acciones. La próxima vez empaca un reloj adicional. Toda una multitud. ¿Eh? Miles de fanáticos y jugadores estarán viéndote vida Batallar hoy. Esfuérzate en ser un buen jugador y juega siempre con honor. Oye, chico gato, dos cajas de almuerzo, por favor. Oh. Hmm, sí, señor. Están calientes y deliciosos. ¿Por qué vende almuerzo? No lo sé. No debemos cuestionar los métodos de un vida maestro. Estoy haciendo una fortuna. <risa> <risa> ¡Ah! ¡Qué rico huele! Mm, tengo que averiguar dónde lo compró. Armada, hoy haré lo mejor para representar todo lo que me has enseñado. Te haré sentir orgulloso actuando como un verdadero campeón. Bull me dará una gran pelea, que puedes. Oigan, ¿dónde está? ¿Por qué pasea? Oh, disculpe, ¿en qué estará pensando? Lo siento, nuestro encuentro es en 20 minutos. ¿A dónde? ¡Rayos! ¡Se fue! ¡Lo mato, cuidado! ¡Oh, no! ¡Como el play ¡No puedo perderte ahora! ¿Ah? ¡Romato! ¡Háblame! ¿Todavía estás ahí? Eh, sí, ¿alguien anotó el número del autobús? ¡Recorcholis! Ah, ah, ¡Mira esto! ¡Ni un rasguño, ni una bolladura! Ajá, uh -huh. estaba más preocupado por ti. Y uh, si algo le hubiese pasado a Cobalt Blade, nunca me lo hubiera perdonado. Todo está bien. Oh, cielos, ¿cómo decirle a Yamato que a estas alturas su encuentro puede ser cancelado? ¡Tenemos que encontrar a Bull! ¡Rápido! ¡Oiga, señor! ¡Espera! agradable que cooperes caíste directo en la trampa quién es usted permíteme presentarme por todo soy conocido como ababa y no tienes que preocuparte no estamos aquí para hacerte daño ¿Ah? debes saber que admiro tu destreza estás dotado de una gran potencia veré que uses tus talentos tengo que pedirte un favor ¿Ah? Uh, chispas, lo siento, pero tengo que irme ahora Espera, dame el control de Helio Breaker Mi <tose> tercero ojo te dejará sin tus habilidades Dame tu blaster ahora <tose> Ay, <¡Hállase> cosquillas! <tose> Esto será glorioso. <risa> Sabes, Ababa, este plan podría funcionar. Es una pena que el amor por la comida de Bull lo haya llevado a esto. Baba es un malvado gato callejero con una cola de maldad de 2 kilómetros. ¿Qué le sucederá a Bull? ¿Y qué pasará con la gran vida batalla de los chicos? ¡Lo sabremos en el próximo episodio! O ni Y me no. si no. ブルチンな、怖いのは顔だけにしんのか?